En marea tiene la palabra el senador Martínez. Gracias, señor presidente. Eh, he ido tomando notas del debate, de lo que han ido diciendo los distintos portavoces, y voy a aprovechar el este turno para, para tratar de, de responderles. En primer lugar, quería responder al Grupo de Ciudadanos. La portavoz de Ciudadanos ha hecho una aseveración que creo que es, bueno, por lo, men por lo menos sorprendente. La portavoz de Ciudadanos ha dicho que si ha habido mejoras en las pensiones públicas es gracias a ustedes. Bien, ustedes presentaron unos presupuestos en los que se devaluaba la capacidad adquisitiva de los pensionistas, en que se rebajaban las pensiones, en que el índice de revalorización estaba por debajo de la inflación prevista. Esa fue su propuesta inicial. ¿Y qué provocaron con ello? Provocaron la movilización de millones de pensionistas en toda España. Eso es lo que provocaron. Y, como consecuencia, el Partido Popular tuvo que recoger cable y tuvo que incorporar a sus presupuestos enmiendas que modificaban las partidas para aumentar eh, las pensiones públicas de, de los pensionistas. Medidas parciales, parches, pero fueron conquista, fueron logros de los pensionistas, ni muchísimo menos de, de ustedes. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su opinión? Les pregunto sobre el factor de sostenibilidad y sobre el índice de revalorización. ¿Cuál es su opinión? ¿Creen ustedes que las pensiones se deben actualizar con el IPC? Ustedes no tienen respuestas para estas preguntas. Cuando el debate baja a lo concreto, ustedes se quedan sin respuestas. Ustedes agitan su bandera aquí hoy para recordarle a la sociedad española que existen, pero ustedes aportan entre poco y nada. Se apuntan ustedes los logros en las pensiones. Falso. Se arrogaron el 8 de marzo. Falso. Se arrogaron la iniciativa por una radiotelevisión española independiente. Falso. La semana pasada se quisieron ustedes apuntar el tanto del Estatuto del Artista, que es una iniciativa presentada por Unidos Podemos a instancias de los colectivos del sector. Falso también. ¿No se les ha ocurrido que quizás... ¿Podrían ustedes dejar de rogarse las iniciativas de otros y presentar sus propias iniciativas? Así, como idea, a lo loco. Señores del Partido Popular, senador de las Heras, usted en su intervención inicial ha hecho una afirmación, usted me ha dicho que las enmiendas de Unidos Podemos no caben en estos, en estos presupuestos. Yo creo que usted sabe que buena parte de las 2.200 enmiendas que nuestro grupo ha presentado son enmiendas de sentido común que aprobaría la mayor parte de la sociedad española, incluida la mayor parte de, de sus votantes. Pero usted dice que no caben. Si no caben, debe ser que el marco es demasiado pequeño para que quepan. Es decir, faltan los ingresos suficientes para que esas enmiendas puedan caber. Y a eso va nuestra, nuestra propuesta de presupuestos alternativos, porque si nuestras enmiendas no caben lo que quiere decir es que no caben los pensionistas, si nuestras enmiendas no caben es que no caben los investigadores o no caben los pacientes de la sanidad pública o no caben los estudiantes y los profesores de la educación pública. Es decir, en, su presupuest, en sus presupuestos cabe demasiado poco y caben demasiados pocos. De hecho, prácticamente solo caben ustedes y su muleta naranja. Usted antes ha hablado del plan de ajuste y del procedimiento de déficit excesivo. A consecuencia de haber tenido que recoger cable y de haber tenido que incorporar una parte de las demandas de los pensionistas, fue, fueron precisamente ustedes quienes se saltaron el plan de ajuste que ustedes mismos habían aprobado y, por lo tanto, España es a día de hoy el único país que sigue dentro del procedimiento de déficit excesivo. Son ustedes quienes lo han incumplido este año y los años, y los años anteriores. Y lo han incumplido porque no quieren tocar los ingresos, porque han dejado el sistema fiscal como un queso de gruyer. Porque se niegan ustedes a tocar el impuesto de sociedades, porque se niegan ustedes a introducir tributos medioambientales, como nos está pidiendo la Comisión Europea o nos está pidiendo el FMI, porque se niegan a eliminar la SICAP, porque se niegan a hacer una reforma fiscal progresiva en el IRPF o en otros, o en otros impuestos. El senador de las Eras ha dicho también, ha hablado también de la crisis económica, social y política que hemos sufrido. Claro, pero es que ustedes han estado al frente. Es que ustedes han estado al frente. Es que hemos perdido una década y de esa década ustedes han mandado seis años, más de seis años. Alguna responsabilidad tendrán en esa crisis. Ustedes habrán provocado algo en esa, en esa crisis. O es que no fueron ustedes los que hicieron la reforma laboral. No fueron ustedes los que hicieron la reforma de las pensiones. No fueron ustedes los que llevaron a cabo los peores recortes que ha conocido España en 40 años de democracia. Como les decía, señores del Partido Popular, hemos perdido una década. Y sus políticas, sus políticas, han sido las que nos han lastrado. No tiene sentido, como les decía en, nuestra, en mi intervención inicial, no tiene sentido que mientras que el producto interior bruto ha recuperado ya niveles previos a la crisis, sigamos teniendo niveles de paro por encima sigamos teniendo niveles de desigualdad por encima, niveles de pobreza por encima, que tengamos la tasa de temporalidad más elevada de la Unión, de la Unión Europea o la tasa de parcialidad de las más elevadas de, de la Unión Europea. Eso mientras no paran de aumentar los beneficios de las grandes empresas y las rentas de los más ricos, mientras los salarios están estancados, mientras la precariedad en el empleo aumenta. ¿No se dan cuenta ustedes de que con todos esos datos el discurso de la recuperación en que basaban su discurso no calaba, no funcionaba, sigue sin funcionar? Señores del Partido Popular, o transitamos una senda diferente o la economía española será cada vez más vulnerable y estará cada vez más expuesta. Una economía con grandes asimetrías sociales y económicas es una economía débil. Tienen que metérselo ustedes en la cabeza. Señores del Partido Socialista, la senadora Pérez Castilleja ha dicho antes espero que la dinámica de confrontación de las últimas semanas no sea la tónica general de la posición del Partido Popular en el futuro. Bueno, no le quepa a usted ninguna duda ni a usted ni al resto de la bancada del Partido Socialista de que esto va a ser así durante lo que resta de legislatura. De hecho, creo que la duda hasta ofende la bancada del Partido Popular. Y eso va a ser así porque el Partido Popular no acepta que ha perdido el Gobierno y va a seguir sin aceptarlo. La semana pasada, en la Comisión de Presupuestos, su portavoz hablaba de las distintas fases del duelo. Ellos van a estar siempre entre la negación y la frustración. Pero no solo, no solo se lo van a poner difícil por eso, porque no quieren reconocer que han perdido el Gobierno, porque les ven a ustedes como un Gobierno ilegítimo, sino también porque les ven débiles. Les ven débiles. Y por eso necesitan ustedes alianzas, necesitan ustedes acuerdos grandes, amplios. Señores del Partido Socialista, durante mucho tiempo el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista ha significado no solo el turnismo, no solo que ustedes se alternaran en el gobierno, significaba también una distribución de roles. El Partido Popular comandaba la política económica de España y ustedes comandaban las políticas sociales y sobre derechos, la legislación sobre derechos, sobre derechos civiles. Era el Partido Popular que mandaba las finanzas. De hecho, el Gobierno de Zapatero, la etapa de Zapatero, se caracterizó por eso, por la continuidad con la época de Aznar. Y eso lo han reconocido sus propios ministros, exministros de Economía, que reconocieron que eso fue un error, que fue un error, por ejemplo, no desinflar la burbuja inmobiliaria. Bueno, hoy la sociedad española espera otra cosa distinta de ustedes. Gobernar implica dirigir con los instrumentos disponibles la política económica de España. Y La primera prueba está a la vuelta de la esquina. La primera prueba es el techo de gasto para el 2019. Espero que podamos llegar a un acuerdo para aumentar el margen de nuestras Administraciones públicas y para quitar de encima la losa que llevan a las corporaciones locales, a nuestros ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Demuestren ustedes que este Gobierno no es un comité de campaña y que lo que queda de legislatura no va a ser un enorme publi reportaje. Es necesario que corrigen el rumbo y no se dejen llevar por las inercias del pasado. Hace pocos días Podemos puso encima de la mesa un programa de Gobierno de 20 puntos. Sentémonos a hablarlo. Si ustedes se comprometen con un giro de las políticas de años pasados podremos ponernos de acuerdo de cara al futuro. Seguro. Muchas gracias.